Okay. A ver si le doy a este. Si le doy a este se guarda. Y si le doy a este vamos a romper. Bueno, hola. Eh, vamos a jugar a, a una eh, partida de rojo fuego. Pero con la diferencia de que va a ser eh, un... ¿Cómo se llama esta cosa? Es eh, un monotype. O sea que solamente puedo llevar eh, un tipo en el equipo. Por lo cual, por ejemplo, si veis tipo eléctrico, no es voy a poder cenar otro tipo de tierra, aunque tengáis algo que me afecte a la Solamente puedo llevar un tipo de Pokémon, o sea, un tipo de la tabla elemental, en todo el equipo. Seamos chicos. Soy chico, me llamo Vale. Si me llamo Vale, está es mi nieto. Le voy a poner azul porque es el como el más común que la gente le pone o sea creo tal vez hay gente que le pone Gary por el anime pero no creo ay perdón no creo que ustedes no ven solamente ven los no, de state no sabes perdón tu problema yendo un mundo lleno de sueños y aventuras con Pokémon adelante oh qué bonito que recuerda hacer esto que nos costó Vale, está jugando la NIS. Bueno, más vale que me ponga a estudiar. ¿Entendí? O sea, que me ponga a estudiar que voy. <risa> Ay. Mamá, en fin, todos los niños se van de casa algún día, así que es decir la vida. Eh, nuestro vecino, el profesor A quería verte. Por cierto. Eh, rápido. Y.. Este, ok. No se guardó. Sí se guardó. Ok, perfecto. Vamos. Bueno, avanzamos rápido porque esta parte es como muy... Sí. ¡Ey! O sea, ¡Oak! Oh, okay. ¡Ey, alto, no te vayas! Cuidado de la la porque vive un Pokémon salvaje, necesitas todo Pokémon lo que Ven conmigo, anda. ¡Voy! Bien, no rápido. Si sí, abuelo, voy, no te veo a venir Vale, toma. Hay tres Pokémon, bien. Están los Pokémon, cuando era jóvenes eran buenos. No los y que tres, 0 yo que... Quiero soltar el otro. Bueno. Como podemos llevar un puro tipo? Esto es normal, no está random, no uso lo que no se planta cuando ya podría llevar Volva porque primero te sirve para los primeros dos gimnasios y también va a ser un poco complicado porque creo que tipo planta de los Pokémon es como vida pero yo creo que si llevémoslo, supongo que tiene mucha energía. Le ha a los obviamente lo voy a poner en moto, de que lo a inicial porque no sé, soy imbécil. lo uy, bien, Uy, ¿qué pasó? Uy, parece que se quedó pegado esta cosa eh, ¿Qué pasó? Bueno, es, literalmente se, se creció um, Ok, ya volví de De todo el lío este, así que sí, la, la, la, la vamos a poner de nuevo nombre. Eh, nombre no. Pues, ok, recibe el Charmander Y ahora sí tenemos que pelear Probemos nuestro Pokémon Luchemos, Bien. ven que te pego una hostia. Te dejo tizos a luchar contra el rival azul. Charmander es el Pokémon enviado por el rival azul. Tiene un Charmander y yo tengo una sí, ya sé el Pokémon. Si no saben, puede prácticamente te tener que hacer daño. Bueno, no creo que vaya a haga por acá. Uh, hacer crítico, el crítico, meter crítico. En clave están causando daño, sí sé. A ver, hagamos gruñido. Ok, le bajo la. No, pues gruñido baja el ataque, ok, eso es malo. Eso es malo porque ahora ya no voy a hacer tanto daño. Sí, pero más o menos daño era, así que está bien. Meter un crítico. Dije que le metieras, un crítico. No, un crítico, un crítico, por favor. No, encima fallar el ataque bueno, ya perdí, creo. Sí, perdí. Tengo que pagar encima. Tengo que pagar, vale. En el como un fartoso de bueno, hasta luego. Bueno, por eso tengo que forrar todo de nuevo. Listo. Vamos. Ahora sí si empieza nuestra aventura. Vamos. No tengo las deportivas todavía que se consiguen bastante lejos, así que voy a empezar a usar la cámara rápido nomás para avanzar. Porque Dios mío, ¿por qué no existían? ¿Por qué no han dado las deportivas al tiro como en el que literalmente puedes conseguir tu Pokémon? Y luchar contra el rival te la daban al tiro. Bueno. Que, bueno, este no está modificado así que no sé por qué me tendría que salir algo fuera de lo normal No, no, no me tendría que salir algo fuera normal eh, Ok, eh, creo que está entero porque no, no hemos tenido otra de estas Así que ¿qué habla niño, ¿qué hace? que se habrá hecho de los dos tipo orugas Pigamón? Sí, Catrimi no tiene veneno pero Whittle sí Cuidado con picotes o venenos Oh wow Qué diferencias tan abismales. Bueno, viene un el palet Con ese profesor, ahí tiene el correo, se lo puede llevar En la tienda de yo, el correo profesor eh, ok Bueno, vamos a entregarse al profesor OAC, supongo Dios mío, qué complicado es jugar esta cosa Se mueve muy raro, el. Bueno, un rato Estoy jugando? jugando con mando Y tengo puesto la palanca Como la palanca esta. entonces creo que es creo que por eso Uy, bueno, sí, podríamos luchar un poquito Bien Ahora sí Entramos. Hola, Oak. Le llegó el correo. Dice, quiero robar la suscripción a revistas? Obviamente que sí. Dile oh, a encargado, bueno, sí. Ya. Eh, sí, que ahora viene azul. Eh, dice, oh, miren, una Pokédex que estaba, se llama porque Pero no, ya nos dieron los Pokemon, así que sí. No, no me confío nada para parte este video, así que no sé si. Sí, sí, ¿cómo se dice? ¿Cuáles son los tipos de plantas que tengo que atrapar? Que yo me acuerde ahora, eh, voy a tener a Odich a Tangela porque son los que me acuerdo ahora. Vuelvo a subir. Eh, es que no me acuerdo de ningún Pokémon tipo planta de primera generación, <risas> se me olvidaron totalmente. Eh, bueno, primer Pokémon, pero no me mismo, no usó lo no, no, no, no, no. que se me ha toma No toma no toma tomado. Subí al 6 y no aprendió nada. Subamos un pilla. Okay. Sube. Ay, ya, malditas hago los pijis. Bueno, ya yo creo que, que nos enfrentamos al rival ahora a la izquierda. Y ahí ya dejamos esto porque está durando para esta cosa. Uy, perdón. Okay, vamos. O sea, no sé si está durando tanto cuánto tiempo lleva de grabación. Uh, no puedo ver. Lleva 10 minutos. Bueno, no es tanto. Yo creo que sí podemos alcanzar los opciones Bueno, no tengo Pokémon. A ver, ¿qué sale aquí? Salen ratatas. como que no puedo huir? Salen ratatas. Ratatas. Eh, me sonaba que salían Nidokings, así que no, no salen Nidokings. Así que, pues, continuamos nomás, por cierto. Voy a bajarle. Porque el tamaño... No, no, no. Herramientas. La emulación. Siento que la velocidad avanza rápido está muy rápida. O sea, no estoy igual, así que. Oh, viejo, me enseñó a usar con versión Presión Guiden Salvaje. Tenía una poción. Ok, un objeto. Y tiró una Pokébola. ¿Se la va a tirar? Sí, se la tiró. Y pum, lo otro, la primera pokebola que me tira Me tiró una televisión. Por cierto, hay un objeto. Me, me Un viejo me acaba de dar una televisión. Así, pero encima, televisión de bolsillo. Uy. Televisión de bolsillo porque por Dios Porque te la guita. ¿Qué puedo hacer? Cómo se lucha en okay, el tutorial eh, subimos eh, Creo que aquí tampoco aparece ningún otro tipo de planta. Es que en principio solamente aparecen bichos y bichos más ¿no? o sea, así. Sí creo que. Creo que por el momento no, no hay ningún tipo de planta que podamos tomar. Así que sí. Uy. A ver, tu niña. ¿Qué dices? Uy. puede rato de ser pequeño, pero son muy potentes. ¿Tienes alguno? No, no tengo ningún radar de ahí Me gusta el ataque público. dijo. el boca verde, ten cuidado Es un auténtico laberinto A ver... Laberinto... Tienen que con los amigos en busca de combate Van en busca de combate, ¿El Laberinto no es... Es más... Lioso de robosa, si... Sí. Lo pasé por primera vez, pues ya se es fácil Vale, encontró Poción alguna que no sirve de nada. Que podría... Debería empezar a matar porque si no me voy a quedar sobre el y Sí, así que... Placaje. Eh, Placaje. Placaje, placa placa dije. ¿Por qué estoy fallando todo el ataque si me no están tirando te quieren? Bien. Por cierto, siempre me pasa lo mismo con el malditos mutadores que la velocidad está muy rápida pero no sé cómo cambiarla. Sin límite. Que sin límite va a ir como flash. No, por no. Placaje, Placaje, Maldita sea, deja tirar tirarnos de esa cosa. y por qué falla tanto aquí esta suelo Subí el sitio y aprendí otro granador, lo cual es un buen ataque. Caterpie. Um, yo creo que tendría que salir aquí como un nivel. Oh, okay. Tío. Okay. ok, que debería salir de aquí como con nivel 10 por ahí, pero no sé, tal vez. Otro Wither, ok, no quiero enfrentarme contra los Wither porque tienen picotazos venenosos y lo peor de esta generación es el veneno. Bueno, no sé si de esta generación pero lo voy a dar verde. Voy a ir lo que... Eh, otro objeto. Lo digo como... Oh, bueno, una no, opción. No, lo digo así como si fuera raro el regimen jugar tal vez así. Como entrenador. Oh, espera, ¿qué tan, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué se me está ganando el episodio mínimo que yo llegara al primer gimnasio? Pueblo del primer gimnasio. Se me envía por que es bichos... Ok, está nivel 9. Está demasiado abeliado. Ahora que lo visto todo lo mismo que a mi, porque yo soy tipo veneno, así que arenadoras Nunca entendí la emisión de la son como unas plantas raras que te hacen conquillas no uso disparo de mora Ok baja la velocidad Ahí está, sí ¿Cuánto quita? Ok, quita... Mm, decente okay, La caja no sé si granadora por ejemplo contra un tipo de tierra más efectivo, porque son tipo planta el ataque, creo. Es tipo planta, sí, tal vez supongo como púas que hacen más daño ¿no? no, trampa rojo que hace más daño los tipos, pero no hace error. La velocidad de abajo, la caja. no sé, Pico de su venenoso, ¿crees que me puedes envenenar? Jua, jua, jua. Luego guau, Luego subió soy de, nivel, soy de nivel, 8 Creo que la dejo sepa la prende al... 10? o 11 por ahí. No sé muy bien Ya continuamos por aquí Que pone el eletron Uy, que pone el eletron Saliendo de busca verde se encuentra ciudad plateada. Okay. ¿Qué me dices? ha visto los robots que ejecutan camino No puedo cortarlos con un movimiento especial. Sí, con corte Tienes que poner por puesto de para conseguir a todos. ¿Sabes okay. qué? ¿Sabes que se puede cancelar la visión de Pokémon? Cuando te voy a... Eh, ok, sí. Si pulsas el ave podí cancelar la visión de Pokémon. Y llegamos aquí. Ya está el robot que roba el viejo. Ok. Eh, acá supongo que no aparecen más tipo plantas. Sí, aparecerán ranas tratadas. Creo que aparecen firrows No, no sé. Eh, hola, señor. El trono fue como por aquí, todo parece cazabecho, solo creo que en el líder, sí Que lo vamos a enfrentar, probablemente en el siguiente episodio porque que flojera seguir. Y bueno, me voy a despedir aquí con el Jigglebof Creo que no se escuchó En realidad, creo que ni siquiera, ahora que me acabo, ah no sé si tiene sonido pero se escuchó muy bajo Es que se escucha muy bajo en este juego, no sé por qué, a ver Creo que ahí se escucha un poco más fuerte eh, ah, qué sueño. Igual la debería bajar un poco, sí. Le voy a bajar un poco para que se escuche. Ah, qué sueño. Comerigo, cómo no yo también. Qué sueño. Sí, te vas a dormir. No hay nada. Solamente yo no le uso Pokémon. Bueno, supongo que lo dejaré acá. Eh, continuaré en algún momento porque saben que yo nunca grabo en sí. Bueno, sí, eso. Ok, perdón por el inconveniente. entro, mi mamá empieza <risa> Bueno, ya eh, sí, solo voy a dejar aquí y no